Bien, aquí estamos ya con el proyecto terminado prácticamente, aquí tenemos el automatizador Automate que estamos utilizando, que usa un Workflow y aquí podemos ver el, el flujo del programa. Eh, bueno, en este caso simplemente espera 10 segundos, abre, esta, abre la app que envía el, la información por uh, la información serial utilizando el puerto de audio del teléfono. Él utiliza el puerto de audio del, del Samsung, en este caso, para enviar la información, a, por, información en formato serial. Entonces, aquí simplemente abrimos esta, esta actividad del, de la aplicación y estos son los parámetros que le pasamos. La información, el baud Rate, eh, si está invertido, y el Delay, más o menos, esto que es el retraso de los caracteres. Entonces en uno le enviamos unos caracteres y en esta otro le enviamos los otros para apagarse. En este caso nada más está repitiéndose cada 10 segundos, pero la idea es poner acá como una fecha, horas específicas, días de la semana, etc. O cualquier otra condición que queramos, ¿verdad? Esto es solo para, para demostrar ya la app funcionando. Esto le envía el mensaje a lo que es el Arduino, ¿verdad? Eh, por el puerto serial del Arduino. Esto es lo que es un amplificador operacional compara verdad la salida de audio con un voltaje en este caso tierra para simplificarlo verdad para... de todos modos se funciona el potenciómetro no está haciendo nada lo puedo quitar y eso se convierte en una señal cuadrada que va a la entrada serial del arduino y que el arduino simplemente tiene un programa que lee a si se encuentra una letra en el mensaje la A o la Z una para apagar y otra para encender verdad que tenemos más o menos el boceto del de la programación y acá tenemos el monitoreo del, del puerto serial en 2400 está podríamos haberle puesto cualquier otro pero parece ser que funciona mejor entonces acá nada más le voy a dar Start y el teléfono va a quedar ahí solo incluso puede estar bloqueado se puede estar cargando, por eso no utiliza el puerto USB cada 10 segundos como vemos él va a enviar el mensaje ahí, ves? A, y va a encender las luces Puede ver acá, esperar 10 segundos, a veces este timer no es tan exacto, eso es lo que pasa, y se juntan a veces los dos, y hay como cierto riddle, que eso debe haber sido 5 zetas. Eh, tal vez eso se puede mejorar ahí calibrando el comparador o, o alguna otra cosa, pero como vemos está funcionando. Y está el teléfono ahí solo, ¿verdad? La idea es no utilizar el puerto USB, como salida serial al Arduino, que hubiera sido mucho más simple, porque necesito algo para mantenerlo cargado, ¿verdad? Lamentablemente cuando está en modo host, no funciona. Pues eso es todo, muchas gracias. Uh, cualquier cosa, con mucho gusto, cualquier duda, o alguien que quiera hacer un proyecto similar, para eso estamos.